La convocatoria a paro por 24 horas en el municipio de San Francisco de Macorís ha generado posiciones encontradas. Unos afirman que apoyan el paro, en tanto que otros ciudadanos entienden que no es lo prudente. Oye, siempre las oportunidades son oportunidades, pero aquí, aquí una juega no es un, poco, es un poco difícil porque se eh, va a minimizar el dinero de la clase trabajadora, que es la que compone eh, una función del Estado. Entonces si todito nosotros no paramos, entonces imagínense ustedes, la, la, siempre eh, se debe, las organizaciones deben de representar. Pro, propuestas y soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? El diálogo para sacar ben, beneficio en, en toda la comunidad y nuestro pueblo. Ya la huelga, a veces si hay un arreglo aquí en el país. Bueno, yo para mí la huelga, ninguna me gusta, por un lado, pero hay cosas que se, hay que seguirlas porque se necesitan. No, no, no tiene ninguna solución, no le veo solución a eso, como está el país ahora mismo, no está para eso. No está hay, para hay mucha crisis, mucha crisis, no hay, no, no hay fuente, como un poco. Pobre, puede trancarse a comer qué. A estos bandidos está haciendo lo que ellos le parece. No, no, no. El Frente Amplio de Lucha Popular Falpo reiteró el llamado en reclamo de múltiples reivindicaciones para la ciudad y llamar la atención de las autoridades. No, yo no voy con huelga porque nosotros vivamos del transporte, de nosotros, los choferes y todo el mundo. Yo sé de mí. Pueden hacerla dentro de, la, de, de lo que cabe, sin hacer violencia, sin quemar goma y sin nada, pacífico, que sea cívico, pero yo no apoyo huelga yo, porque yo soy pobre. Que siga la huelga. Sí, sí. ¿por qué? Por la travesura que están haciendo ¿no? en el que ver con estas cuestiones. ¿no? Negativo, no estoy de acuerdo con huelga. No, eso es lo que trae atraso. La huelga trae atraso. No, yo no apoyo eso, Bla. ¿Por qué? Porque tú sabes que yo vivo trabajando, conchando aquí. Eh. No me gusta apoyar huelga. Bueno, o, ojalá se baraje esa huelga, porque, ¿por qué? Porque uno lo que, lo que pierde de trabajar. Y ellos, la, la calle está, está difícil, no hay dinero en la calle y con una huelga, ¿qué, qué vamos a hacer? Nada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.